una mente ocupada, no extraña a nadie. Tranquila, tranquilo, te juro que todo lo que viene, es mejor que todo lo que se fue. Llegará el día en que superarás a personas sin tener que bloquearlas, podrás dejarlas ir, sin tener que borrarlas, inclusive viéndoles todos los días. Todo es cuestión de que aceptes que la vida sigue, tanto con ellas como sin ellas, y que tú Después de todo serás feliz, que no existe mal que no te haga más fuerte, ni pelea que te prepare mejor para la adversidad, pues no te perdieron. Alguien está sin ti ahora, pues tú eres una persona diferente, que has aprendido a querer y entregar el amor a quien te quiere de verdad. Escribes a quien te escribe, extrañas a quien se acuerda de ti, abandonas a quien te ignora, por más que te duela, porque el pasado tus experiencias te hicieron una persona tenaz y capaz. Porque comprendiste que hoy, era el mañana que tanto te preocupaba, y sabes lo que vales. Y sabes muy bien que a tu vida vendrá alguien, que te amará, más allá de tu cuerpo. Le gustará tu alma. No solo te amará de lunes a viernes, sino también te buscará de sábado y domingo. Porque comprendiste, que era mejor solo. Porque cuando no sabes qué lugar ocupas en la vida de alguien, lo mejor es que no ocupes ningún espacio, pues cada quien sabe lo que posee, y pierde lo que decida perder. Porque eres tu propio libro, te reescribes, te subrayas, te quitas y arrancas páginas, hasta enteras, aquellas que duelen, y conservas aquellas que te traen paz, y desde luego, siempre dejas una hoja en blanco, siempre, es que un día te das cuenta que no tener a cierta persona en tu vida, no es tan grave como siempre, sino a veces hasta es saludable. Los días siguen siendo claros, la lluvia cae, el sol sigue proveyendo de su calor y tú, no mueres por amor, sino que el desamor, bendito sea, te libera de quien hostiga tu corazón. Bendito desamor que te enseña a quien no debes de amar. Bendito desamor que te muestra quién sí debe caber en tu vida y quién debe hacer maletas y marcharse. Porque tú puedes tener muchos defectos, millones de hecho, pero tu cualidad más grande es que tú no traicionas. Sabes valorar y sabes quedarte, sabes amar bonito y sabes entregar el corazón por entero. Y eso es lo que te hace tan única, tan único, porque te diste cuenta que quien vive de ilusiones vacías, muere de llena de realidades que le dan a la cara, y que estás cansada, cansado, de ocupar tu mente en penosas relaciones que lejos de traer pase a tu vida, agregan tormento a tu alma. Ya que te cansaste de ser un vertedero de las inseguridades ajenas, y ahora exiges que realmente exista alguien para ti, ofrezca lo mismo que tú das, y que ame al menos de la misma manera como tú amas, y que se entregue como tú te entregas, que te cansaste de palabras vacías que solo son azucaradas con los besos, pero que esconden el veneno de las intenciones. Porque lo tuyo ya no es aferrarte a algo que hace daño, solo porque de vez en cuando te arrebata una carcajada o una sonrisa. Aprendiste que, muy en el fondo, la mejor manera de sentir paz contigo misma, contigo mismo, era saber decir adiós, dejar ir a la persona errada que no supo quererte. Aprendiste desde luego ya no aceptar migajas por amor, y aprendiste que la vida es acerca de vivir bien con las personas correctas, y que las muchas personas que tratan de robar tu tranquilidad, solo pueden alojarse en un espacio en tu vida, y es el olvido. Porque comprendiste que una mente ocupada no extraña a personas equivocadas, que tu mente está para hacer planes, para viajar, para tomarte un café, para disfrutar de un rico atardecer para vivir tu vida a la par de las personas que te han demostrado que realmente te aman. Y es que has comprendido que la gente hace daño, y ese dolor, es parte de vivir, vamos que es parte de la vida, pero también ya aprendiste que lo importante, es que sepas quién te lastima sin querer, y quién lo hace sin quererte, pues el primero, es el correcto y el segundo el equivocado, el errado. Te juro que todo lo que has aprendido, te hará una persona más sabia, más capaz de saber escoger entre las personas que de verdad traen luz y pasa a tu existir, y llegará el día, en que suceda todo lo que has imaginado hasta ahora, todo lo que has fantaseado antes de irte a dormir, ya que soltar es una oportunidad y no un sacrificio. Has aprendido que soltar un mal amor es el mayor acto de amor propio, y que de nada sirve estar atrapado en una relación, donde no se te quiere, donde no se te valora, donde no se te estima y tampoco se te respeta. Hoy comprendiste lo mucho que vales, lo grande que es tu amor, y lo profundo que fueron tus heridas, que son recordatorio, que jamás te deberás dejar ir, después de todo lo que te costó aprender, lo que sabes, no aceptes migajas, no regales tu tiempo, eres imperfectamente perfecta. Y la única persona que necesitas en tu vida, es aquella que te demuestre con hechos reales y claros, que te quiere en su vida, y que hace el esfuerzo para buscarte un lugar para que te quedes, y encima te da motivos, razones, sentimientos y emociones para estar y nunca irte. Pues tu mente sabia se hizo, que ahora discrimina entre un mal amor que debe dejar en el olvido, y sabe ahora retener en la memoria a uno que sí te sabe respetar. Ahora deja que la persona correcta llegue, que llegue alguien a tu vida que tenga que arribar, que se marche quien de tu vida se tenga que ir, que duela tanto como le plazca, y que pase lo que tenga que ser y a mirar hacia adelante, que mirar hacia atrás ya dolió bastante, porque el amor de tu vida llega después del mayor error de tu vida, y cuando menos lo esperas llegará, se acercará a ti, y con su carita empapada con mil rosas en las manos, te dirá que es la persona para ti, el destino. Dios o la vida misma te lo presentará, y te será fiel hasta el final, pues el indicado llegará, a la vez que el equivocado se marchará. No te apures entonces, todo después de un tiempo deja de doler. Deja de importar, deja de incomodar, y hasta se vuelve irrelevante y al final te darás cuenta que quien te ama de verdad viene, y se si le importarás, te lo hará notar, con las atenciones, los detalles, las caricias y la forma en que te hablará, su voz te traerá paz, su mirada te llena de confort, que te sentirás en paz, ya nada perturbará tu alma, ya no tendrás que llorar más, ya nada seguirá siendo una tragedia, anhelando lo que nunca fue. Ya no tendrás que ver a esa persona mientras corre lejos de ti, sino que la verás correr hacia ti, y quedarse contigo, abrazarte y estrecharte a su pecho, y decirte que eres, que eres lo más especial que tiene, lo más especial que ha conocido. Porque llegará a tu par, a tu lado, y juntos cuidarán de ese amor que ambos cultivarán con esmero, con tiempo, con paciencia y mucho cariño. Ambos se empeñarán tanto en cuidar de sus relaciones, que se dedicarán tiempo éste te apoyará en todo lo que hagas, aunque a veces no esté de acuerdo contigo, Aún así buscará la manera de ser contento, contento contigo, para hacer que algo bello entre los dos funcione, pues una mente ocupada no extraña a nadie, y más cuando eres consciente de lo que vales, que te enfocas en lo que importa, y que lo que no sirve simplemente no lo reciclas, y que de tu vida sacas todo aquello que no se pueda quedar, ni termina de irse. El amor propio arregla las cosas que otros rompen. Porque ahora sabes lo mucho que vales, y lo mucho que te amas, y por esa razón, ahora eres más consciente de no permitir que nadie te ofrezca trozos de amor, a modo de amor completo. Porque ya no estás dispuesta a seguir aceptando amor a medias, sabiendo que siempre, que siempre amor a medias jamás será amor. Que aprendiste a vivir sola, y que eso es tu mayor logro, porque ahora has de amar por convicción y lujo, y no por necesidad, cada día eres mejor. Cada día te estimas, y sabes lo que mereces, porque de no saberlo, la vida te arroja lo que cree debes poseer, y en muchas ocasiones, es poco de lo que tú deberías poseer. Ama tu realidad, y verás cuánta belleza hay en ella, y es cierto, cuando tu mente ya no ocupa en pensar en alguien que se marchó, ahora te ves con toda claridad, y te puedes ver tan radiante, tan deslumbrante, como nunca te habías visto antes. Así que confía, en que cuando una puerta se cierre, te juro, otra se abre. Una que sí estaba destinada para ti, se abrirá de par en par ante tus ojos, agregará felicidad, ahí donde otros agregaron dolor, agregará júbilo, donde otros agregaron engaños y traición. Te juro que por primera vez sentirás la libertad de amar, sin el miedo a que te puedan abandonar te lo aseguro